Las farmacias del país. Eh, déjeme hacer una revisión rápida, rápida, rápida, eh, con respecto al tránsito que um, siempre estamos revisando eh, durante el trasnoche. Mire, ya finalizó el procedimiento por el accidente que nos reportaron auditores en la autopista central a la altura de Pasarela Pedro Monte. Es lo que reporta hasta ahora la concesionaria a través de su cuenta de Twitter en el kilómetro 2,85. Ya todas las pistas están habilitadas. El José González nos. Eh, también he reportado este accidente. Muchas gracias, don José. Sabemos que nos escucha toda la noche nuestro querido y recordado amigo, que es uno de los pocos que todavía se acuerda de este humilde servidor de esa época de la gira que anduvimos haciendo por el barrio Yungay alguna vez. ¿Ya? Así que le mandamos un tremendo abrazo. El otro es Rodriguito, el que vivía acá en Providencia. Mandamos un abrazo. Un vecino ahí de las Torres de Bilbao y también del Mombi, perdón, del, de otro local que hay por ahí en Providencia. Con 17 minutos. Ah, del vecino del del Rapanui. Oiga, cuando fuimos la otra vez con Rodriguito, oiga, Rodriguito, ah, A propósito, eh, Rodriguito. Famosa esa junta célebre que tuvimos. Después de un almuerzo hicimos el tercer tiempo ahí con Rodriguito. Y unos amigos, ¿eh? Uno, uno de sus mejores amigos que fue Tati. <risa> Saluda, a ¿eh? eh, las 6 de la mañana de Estar haciendo tuto ya. No, se levantó así le la papa a los niños ya. Dos con diecisiete eh, Ese es el consejo ¿eh? Eh, Para todos ustedes, un abrazo gigante también A todos quienes nos siguen escribiendo Al, 800, perdón, al más cinco al nueve nueve Y también a través del eh, WhatsApp más cinco seis En el trasnoche Nos tomamos la vida con psicología Con Claudio Cornejo Claudito Cortejo, hoy día sí que sí, ayer estuvimos a punto de salir y nos sorprendió la noticia del momento. ¿Cómo estás? Buenos días, gusto. verte y saludarte. Muy buenos días, pues, Gonzalo. Aquí, escuchando todas las cosas que hablan ustedes ahí, se entretienen. Exacto. también. Sí, pues, obviamente estamos a través de video TV y vivo la radio para todo el país y para todo el mundo. Querido Claudio... Bueno, hace rato no nos topábamos acá en el trasnoche, te agradecemos también la disposición porque, como yo, yo ya lo explicaba al inicio del programa, eh, ayer estábamos a punto de salir a esta misma hora y nos sorprendió este llamado impactante de esta madre con su hijo que fueron víctimas de un violento asalto al interior de su hogar que nos mantuvo ocupados durante, de aquí en adelante, de, de esta misma hora en adelante hasta el final del programa estuvimos preocupados de esa situación y agradecemos tu comprensión también por por eh, comprender lo que estaba ocurriendo también Claudito. ¿eh? Era una noticia importante e impactante, además, porque en claro. vivo el joven que hablaba ahí, toda la situación que terrorífica. Sí. Oye, Claudio, pero hoy día nos convoca un tema, y yo también lo vengo anunciando desde el inicio del programa, y que tú nos sugiriste con una pero con una visión tremenda. Fíjate que um, hablemos de una cultura chilena que es bien nefasta, pero... ...tan tremendamente enquistada y arraigada en nuestro estilo, en nuestro diario vivir... ...como lo es, a, digamos, lo, hablemos de manera coloquial, yo no sé si llamarlo Rumor, si llamarlo Pilambre, si llamarlo Cawin, ...tiene varios nombres, pero en el fondo nos referimos a lo mismo. ¿Qué pasa y cómo afrontamos una situación así? Y sobre todo cuando las personas aludean estos rumores y, y, y estas situaciones... Eh, eh, somos nosotros, es eh, eh, uno en particular ¿Cómo afrontamos? Primero <coughs> la definición en general para saber ¿De qué estamos hablando, Claudito? Bueno, eh, como dices tú, estamos hablando de, de, de ciertas personas que se alimentan Un poco de lo que hacen otros eh, y, sobre, y sobre esa historia Que empiezan a crear, a tejer Van creando más historias Pero generalmente son historias nefastas negativas, hablar, eh, resaltar las cosas negativas que puede tener otra persona, que todas las tenemos, pero que en el caso de ellos empiezan a, a, a disfrutar, a divulgar, eh, a generar eh, esa mala onda hacia tal o cual persona. Oye, Claudio, y, y respecto a eh, las situaciones que originan este tipo de comentarios, porque... Aquí hablamos de una situación que puede afectar a una persona en particular, que podríamos decir está en la boca de algunos, de todos, de gran parte de una organización, no tan solo laboral, sino que también familiar o dentro de un círculo de amigos. Pero la persona que genera este tipo de comentarios también puede quizás eh, tener algún tipo de carencia, algún tipo de característica o, de, o, o algún tipo de patología quizás hablando ya más a grandes rasgos que pueda explicar por qué actúa así por qué inventa este tipo de comentarios que tan mal hacen bueno habría que partir pensando que es una persona que eh, de seguro no tiene ninguna trascendencia, no resalta por nada especial y que está con carencias en el sentido de autoestima baja, de uh -huh. sentir que eh, todo lo que él es o es ella eh no tiene eh, ninguna gracia salvo construirse eh, esa visión de ser alguien que tiene el poder de la comunicación, el poder de saber algo de alguien y, y que esa otra persona puede quedar sometida a su arbitrio, a sus opiniones. Eh. Entonces, eh, en ese caso son personas que no, no tienen eh, eh, luz propia, que eh, necesitan eh, sobresalir, eh, Pelando, menospreciando, denostando A otra persona Esa es su manera como de sentirse satisfechas Con eh, quizás un malentendido Avance, evolución personal Pero aquí también hay un tema No menor de Claudio Porque muchas veces, por ejemplo Sobre todo en la época de la adolescencia Aquí hay un tema súper importante Sobre todo con lo que puede afectar a los adolescentes Niños, niñas, adolescentes Que están en etapa de crecimiento Y que muchas veces son blancos de bullying Incluso por este tipo de situaciones tenemos el caso lamentable de lo que pasó con esta chica, Katy Vinter, ¿te acuerdas tú de ella? Eh, alumna del Colegio Nido de Águilas, que fue precisamente blanco de, una, de, de, de comentarios, de rumores que finalmente hicieron que ella se quitara la vida. Estamos hablando que en una persona, en un niño, en una niña o en un adolescente, puede ser mucho más grave... Y que en una persona adulta, porque muchas veces los papás nos decían, oye, pero no pisquí, piensa que no tiene nada más que hacer. Claro, muy someramente. Pero muchas veces las personas no lo entienden así y resultan afectadas en el interior, como el ejemplo que te estoy dando, lamentable, trágico y muy triste. ¿Cómo afrontar ¿Cómo, cómo sí, podemos afrontar este se... tipo de comentarios para que no nos afecte a ese nivel? Es ahí, como dices tú, en la adolescencia donde más se aprecia, pero en la consulta encontramos eh, rasgos eh, patológicos serios eh, y, el, y el punto es cómo los demás caen, cómo uno se va siendo débil, se va siendo vulnerable a, a esos ataques. Eh, quiero referirme a dos casos antes de meterme un poco en, en lo adolescente que tú señalas. Eh, dos ejemplos de casos, porque son varios, son muchos. Pero una señora, me recuerdo que... Eh, le mandaba otra mujer supuestamente eh, mensajes de que estaba con su esposo de que eh, salían de paseo de que se acostaba con su esposo en fin eh, y, y la evidencia decía que era imposible porque el esposo salió de trabajo y se iba a la casa eh, pero eh, esa duda que fue sembrando esa persona que usaba eh, Instagram falso que un eh, montón de medios de comunicación siempre falsos pero que la molestaba cada rato, cada rato, y va generando, de alguna forma, esa inseguridad profunda, y, y el punto es, ¿qué pasa con esa persona? ¿Y qué pasa con la relación de pareja? O bien, en otro caso, encontraba más terrible todavía, la, la señora de un conductor de transporte eh, lo engañó con un compañero de trabajo, y después, él era, el, el, esta persona... Eh, se burlaban todos se burlaban, en el trabajo ¿no? se cambió de un lugar a otro eh, se corrió la voz entonces él era molestado en todas partes por el gorriado y un montón de cosas ¿Qué donde ya ser. la falta de respeto era terrible la falta de respeto porque una cosa es que quizá uno sepa lo que le pasó a un compañero o a una compañera uh -huh. pero de ahí eh, eh, usar todo eso concertadamente para eh, destruir a una persona eh, entonces equivale. se está hablando de adultos hay una concertación quizás no... que son dañados Claro, no, no, a ver, una concertación para destruir a una persona, pero quizás no hace falta que se pongan de acuerdo, sino que basta el de boca en boca para que puedan destruir literalmente a una persona. Y es donde esa persona tiene que tener la fortaleza para poder enfrentar esta situación, que resulta difícil de repente y ahí, escucharlo. ¿eh? Y ahí está lo que tú dices, y, y con mayor razón en la adolescencia. Porque estos ejemplos que te pongo, es que hay gente adulta, formada en teoría, pero que de alguna forma vamos cayendo. Imagínate cómo dices tú un adolescente, que el adolescente depende, eh, el, en ese periodo de construcción, de la opinión de los demás. Se construye mm. en relación a cómo va siendo, el cómo se va sintiendo percibido por eh, sus pares. Cómo él va buscando, en qué, en qué lugar, en qué tipo de conducta le va a agradar de acuerdo a su formación personal, de acuerdo a sus valores eh, donde eh, se va sintiendo más cómodo en, entre grupos, pero cuando aparece eh, esa ofensa o, o ese bullying eh, de, van destruyendo rápidamente Claudio, eh, pero... ese autoconcepto, esa autoestima pero también puede ser una, una situación quizá incluso más, más grave en la etapa adulta estamos hablando que por ejemplo ya el caso que tú nos, nos eh, graficabas donde esta persona engaña al marido con eh, un compañero de trabajo y en el ambiente laboral todos se burlan de él esto puede terminar incluso en una tragedia porque en la adultez quizás también puedan desarrollarse eh, algún tipo de patologías donde además la persona adulta es mucho más decidida puede ser un poco más impulsiva y puede llegar a cometer una, un, un, un hecho tremendo no quiero, no quiero definirlo con todas sus letras pero todos nos imaginamos que puede producir eh, ¿Qué uh -huh. pasa con esas personas que se suman al, voy a decirlo de manera muy coloquial, que se suman al cagüín y después pueden generar una situación como la que yo estoy tratando de, de, de, de graficar, de explicar, y que después se, eh, oye, oh, pero es que nosotros nunca nos imaginamos qué iba a pasar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es lo mismo que pasó con esta chica que, que, que yo recordaba al inicio de, de la conversación los cabros de estos, sus compañeros y toda la comunidad del colegio no tomaron nunca el peso de lo que pudieron llegar a producir hasta que se produjo sí. ¿Qué pasa por la mente Porque, de esta a, a gente que, que no toma conciencia del daño que pueda llegar a producirla en una persona? También hay Porque que puede... además, el, además el daño no, no es tan visible es decir, yo puedo pelar a Gonzalo Barrera y el Gonzalo Barrera se ríe... no tiene una broma una talla delante de otros entonces Gonzalo Barrera hace reír, pues, se reír se incomodar pero no se anotar tirado otra talla pero qué pasó con Gonzalo Barrera en relación a los compañeros entonces uno de repente hace bromas que tampoco eh, se ponen en lugar del otro para saber si eh, cómo le llega es decir lo pasamos bien pero eh, incluso en una broma en, en grupo ya podemos hacer daño Con mayor razón Si estoy hablando mal de otros y, y aparecen esos pseudo amigos Que están diciendo Oye, sabes que ese dijo tal cosa O este otro dijo tal cosa de ti Que son esos los que, lo, lo más peligrosos uh -huh. Esos pseudo amigos Que te llegan con el chisme Para protegerte o salvarte de algo claro. Oye, Claudio Y aquí puede responder Quizás puede ser una... Una respuesta innata, eh, inherente al ser humano, apelando quizás a la naturaleza animal que tenemos eh, que tenemos como raza, ¿no? Como raza humana, eh, quizás no nos damos cuenta, pero lo, se nos genera automáticamente cuando estamos en grupo. Y gozamos estando en grupo teniendo a alguien arriba del columpio. Y lo deseamos, y lo deseamos, y lo deseamos, y, y, y, y disfrutáis y te reís, todo el tema sin saber, o, o quizás consciente del daño que estás haciendo, pero dif lo disfrutas. Esto puede ser también como, como atacar en, en, en manada, eh, estoy hablando volviendo a los instintos animales que podamos tener, que en manada parece que cuando nos juntamos, en todo orden de cosas, parece que, no, que, que, que que nuestras más oscuras y profundas eh, digámoslo, conductas pueden salir a, a relucir cuando estamos en grupo, porque estamos solo poco y nada, nos atrevemos a hacer algo, ¿no? Tiene toda la razón inmenso, porque eh, exactamente como tú lo Primero porque eh, solo no una piraña sola no hace daño, pero uh, anda a caerte el río y que hayan 100 pirañas, no queda nada. Eh, eh, Solos que... no podemos. Qué mejor... Ahora, tiene que ver con el instinto de supervivencia y con la identidad también, porque sea en muchos aspectos, es decir, los argentinos o los bolivianos o los peruanos que son medio penquita o no sé, o los no sé cuánto, laitiano, la y empezamos a ponerle nombres a los demás que son más eh, inferiores que nosotros. Y lo otro se lo mismo con uno, es decir eh, porque, y, y también pasa en la familia. Oye, la familia al frente, fíjate que esa no es tan buena como eh, vamos categorizando siempre a los que están a, a nuestro alrededor, porque eso nos da un sentido de pertenencia, nos da una identidad, nos va generando con características comunes, entonces los PAN o los no sé qué, o los eh, tendemos siempre a unirnos con otros para buscar ese apoyo, eh, esa seguridad que nos da el grupo. En donde en el grupo también vamos perdiendo eh, la identidad personal, porque pasamos a ser parte de una masa. Claro. Y la masa siempre es más irracional. Y al ser irracional se activan eh, estos mecanismos instintivos que tienen todos los animales, que es la sobrevivencia. Y al sobrevivir es porque estamos sintiendo que hay algo, un ente que nos puede atacar o destruir. Hay un fenómeno muy similar que se produce, por ejemplo, en las redes sociales, para que un gran ejemplo también, se ataca en masa, en manada, a una persona en particular, anda a decir algo en Twitter, pues. o sea, ¿cómo está Twitter? Twitter es un gran ejemplo de lo que estamos hablando, ¿ah? ¿eh? Y que también muchas veces hay gente que goza eh, amenazando, humillando, garabateando. ¿Para qué decirte? El WhatsApp. O sea, bueno, el WhatsApp, el WhatsApp que pueda ser, no sé, po, de, de, de una empresa o un medio, o una red social de una empresa o un medio. Po. O sea, mm. parece que primero está el ataque en grupo, en manada, como lo decimos nosotros, pero también escudándote, porque es mucho más fácil escudarse, tirarte una chuchada, discúlpeme lo coloquial, amigos auditores, tirarte una chuchada eh, detrás de un. escondido en un número, en un, una foto falsa que decirlo de frente, ¿o no? Sí, porque además hemos perdido las habilidades del lenguaje, hemos perdido la habilidad de Exacto. enfrentar, eh, hemos perdido la habilidad de poder conciliar, eh, y, y estamos en una etapa de aprender a sobrevivir en grupo, como manadas, atacando, destruyendo, porque nos sentimos atacados, o bien ya, eh, alguno que ya es más bravo y puede atacar solo, pero también como se estuvo atrincherado en una identidad falsa, eh, pero jamás dándolo cara, porque ahí ya es más complicado, porque no tengo esa habilidad para poder ni siquiera controlar emociones. Ayer lo conversábamos con la con mi compañera, la Katy Cuyo, compañera y gran amiga además, de hace mucho tiempo, y decíamos, a ver, si bien los, los tiempos también están, los tiempos avanzan y, y pareciera, y, y, independiente del contexto que estamos viendo como país, sino que a nivel mundial, pareciera que cada día nos ponemos más violentos. Eh, y yo digo, de repente, a ver, mucha gente defiende, se defiende cuando ofende a alguien o, o, o injuria o genera un rumor de esto. Oye, pero si yo puedo ser libre porque a mí me protege la libertad de expresión. Yo decía, oye, pero a ver, la libertad de expresión para ofender, para herir, para... Yo creo que no, no, no, no entra a aplicar la libertad de expresión porque la libertad de expresión cuando... Termina cuando invaden la libertad del otro o cuando invaden el espacio del otro. Y, y, y escudarte en una libertad, en una supuesta libertad de expresión, por ejemplo, para ofender a alguien, para humillar a alguien, mediante estas conductas u otras Yo sea la categoría: y que sea a mí? No sé, sea, pues me sacaré en la madre de frente, yo de manera prácticamente nada, disculpenme, pero eh, los, que, los que lo han hecho han sabido cómo yo he reaccionado. Entonces, muchas veces, es eh, cuando uno... No, no quiero decirlo porque tampoco quiero eh, eh, presentar una... Un, uh, eh, avalar una conducta violenta, pero garabatear a alguien, yo creo que es súper... Ya cuando se te acaba todo el argumento, por haber pero sobre todo, no tan solo ofender con un garabato, tú puedes ofender de muchas maneras, como por ejemplo todo lo que hemos hablado este rato, Claudio. Y yo creo que ahí uno tiene que quizás concientizarse y pensar en el otro, quizás también vaya por el lado de la falta de empatía. En no pensar en el otro, en lo que lo pudiera afectar también, ¿no? Y ser demasiado individualistas como los tiempos que corren, también puede ser una de las causas, Claudio. Sí, yo creo que muchas cosas se conjugan para tener sí. esta conducta, porque sí. no es que uno eh, se forme claro. innatamente queriendo ser agresivo, sino que eh, el trato en el trabajo, la locomoción... Eh, el, la idea de éxito personal, eh, los cánones que nos van poniendo para ser un mejor psicólogo, un mejor periodista, una mejor dueña de casa, un mejor... Entonces, hay muchos eh, patrones que nos van llevando a perder el sentido de lo que somos y caemos en un montón de competencias. Pero dentro de eso también, eh, el ser mejor me obliga a levantarme por sobre los demás. Y eso me hace sentir que yo tengo también el derecho de poder decir lo que yo pienso y siento, el punto está que pierdo la capacidad de ser empático pierdo la capacidad de la asertividad o quizás nunca la he tenido la asertividad significa poder decir las cosas que pienso y siento en el momento adecuado y de la manera adecuada eh, porque si no, eh, lo único que hago es ladrar morder pero eso es eh, el propio de animales porque la gracia nuestra es poder usar el lenguaje para lograr consensos Claro pero, sí. ¿cuánto usan el lenguaje para lograr consensos? Lo usamos más bien para morder. Claro. Y, y, y entre un morder con un garabato o con una ofensa a lo que hace el perro cuando vamos pasando por la calle que nos ladra, no, no hay mucha diferencia en eso. Mira, yo soy, yo, no sé, los auditores quizás van a varios coincidir conmigo, pero yo soy de la política que en la vida diaria... En, mi, en, mi, en el ámbito laboral, personal, social El que se refiere a mí con garabato Y por todavía, que no me conozca Simplemente yo ignoro Tal cual Yo, porque Sin ir más lejos, o sea, uno parte De lo que aprendió en la casa No sé si al resto de las personas que sí se refiere a garabato Sobre todo eh, O con ofensa a quienes no conocen eh, le enseñaron a aquellos en la casa, pero a mí me criaron con unos valores que me indican que yo no, no me debo dirigir a la gente, a personas ni si, y, y, y más aún, que no conozca incluso los que conozca, pero más aún a los que no conozcan, eh, con ofensas o tratar de humillarlos de buena primera o sea, de hecho, no humillar a nadie, y creo que las personas que lo hacen deben ser ignoradas, o por lo menos que no afecten más allá de lo, de lo que corresponde, eso que, que, como dice mi papá de tan lejos que no te enfríe, pero tan, tampoco tan cerca que te queme, porque ahí es donde entran los problemas. Pues, y ahí uno tiene que ser capaz de poder eh, discernir hasta qué punto eh, uno es, es fuerte y, y aguanta ese tema y puede eventualmente dejar que no le afecte. Pues, ¿Cierto, Claudio? Sí. Eh, ¿Cómo llegar a esa sabiduría? Porque de repente no es tan fácil, por todo lo que decíamos, porque todo apunta a que... Eh, si me quedo callado, eh, soy coarde o soy tonto. Sí. Si eh, alego, eh, estoy manejando mis derechos. Es decir, todo se ha invertido y el sabio es el que es capaz de ser más bravo con, ofender más, llenar de garabato a otra persona o, eh, o agredirlo físicamente. En cambio, eh, por ahí no va la cosa. Si más bien, como decías tú, si alguien me hizo un garabato, eh, analizo y digo. Parece que a él le pasa algo Si esa persona está diciendo No sé qué cosa Me, me está ofendiendo eh, Entiendo que esa persona no está bien uh -huh. ¿Cómo mantengo la distancia Para no sentir que me está atacando a mí? Que él es el que está conflictuado con un montón de cosas que no tengo idea que le pase Por eso eh, presenta esa conducta Pero tengo que ser tan rápido Y diferenciar de que No soy yo el que está generando conflicto Sino que a la otra persona le pasan cosas Creo que sí. Y al parecer negativa, porque está eh, echando espuma por la boca. Exactamente. Tal cual, bueno, no, no voy a hacer la comparación de la persona con un animal, pero todos sabemos que ¿a qué a que le sale espuma por la boca cuando está enojado o cuando tiene una enfermedad. Es que, es que somos animales. No, o sea, partimos de ahí. Yo creo que hay que, hay que reconocer que, que tenemos instintos de supervivencia como todos los animales. Claro que, que sí. nos da miedo como todos los animales, que atacamos como todos los animales. La diferencia de nosotros como animales humanos es que atacamos o podemos defendernos a través del lenguaje. Y Tenemos la razón, además. Tenemos, usamos, tenemos la capacidad eh, de, la, de, de razonar, ¿no? No, pero no podemos desconocer nuestra esencia, que somos parte del reino animal con todas las características propias. El punto es que de repente se nos olvida y no usamos la facultad que es el lenguaje que permite construir, que permite reconstruir, que permite eh, desarmar algo para construir algo nuevo. Pero eso siempre es el lenguaje de la capacidad de, de mis emociones llevarlas, traducirlas a palabras. Claro que sí. Claro que sí. Claudito, 20 minutos para las 3. Usted está más que trasnochando, Claudio Cornejo, porque comienza tempranito. Oiga, me, me, me mandaron un recado, eh, un auditor que es paciente suyo, Claudito, que le movió la hora para ¿Sí? el lunes, porque eh, mañana tiene una capacitación y dijo que no podía. Entonces, eh, tiene, eh, tiene que dormir un poquito más y que corrió la hora para el lunes. Dijo que la había tomado para mañana temprano, bueno. pero le mandó el recado a propósito de doctoralia, que es donde usted toma la hora, ¿cierto? Exacto. Gracias por ser secretario entonces ahí de, de sí. ese paciente, así que Sí, porque no, propósito que nos mandó Muchas el mensaje gracias. Por, Obviamente no vamos a dar la identidad del amigo auditor porque ustedes saben que tienen que mantener la privacidad, pero dijo que sí, había, hay, había hay tomado mucha la hora, que aquí. se la cambió, pero que la cambió de manera muy fácil, porque usa el sistema de la página de doctoralia que pone ahí en Google Doctoralia Claudio Cornejo y le aparece esa página que estamos viendo en BioBioTV TV. Exacto. ¿Estamos viendo no? Perfecto, perfecto. Claro, no, sí. no sé, y por ahí está el número de teléfono también, ¿Sí? eh, está el WhatsApp, el teléfono de la secretaria, así que es fácil llegar a, a conversar conmigo con la consulta. Así es, ahí está el teléfono. Ustedes pueden agendar la hora, mire, ahí tiene, por ejemplo, la, la aquí dice hoy, 8:45, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, hay una hora que tienes para hoy a las nueve y media liberada. Ya para el resto de la semana sí. no hay, eh, para la próxima semana, mire. Ahí, es la. Eh, Las 8, la el lunes está ocupada, esa era, parece. Y la del lunes 8:45 sí. tiene horas disponibles para la próxima semana, así que atiendes ahí en San Bernardo, muy cerca de la estación del metrotren eh, de la comuna de San Bernardo, ahí en pleno centro de esa. Y a paso de la plaza de armas, además, muy cerquita, así que, qué mejor. Pueden llegar a comer a, a, al centro de San Bernardo, hay comidas bastante buenas. Sí. Hay restaurantes muy buenos para comer comida. Oye, marisco, yo, que, que se yo. yo que soy natal de la zona, Claudio, que nació en el parroquial ahí en O'Higgins con con, con, con con Barro Arana, pu, Barro Arana con un O'Higgins. Bueno, ahí venden una sopa y pa fuera de la, pero en un local establecido, no, no ambulante por si acaso, ¿eh? Local establecido que está justo afuera de la estación de San Bernardo en un food track, una sopa y pilla, espero que te morir lo ricas ya. que son. Así que te doy el dato ahí para que vayas ahí afuera de la estación, ¿Ah? ¿eh? Muy bien, y nosotros estamos a dos cuadras de la estación del metro tren de San Bernardo, así que es muy fácil llegar. Claudio Cornejo, psicólogo, un abrazo gigante Claudito querido, que estén muy bien y buen descanso. ¿eh? Y